por la ingesta de bebida adulterada, bebida con esta sustancia que es el metanol, que ya ha cobrado la vida a más de 100 personas en lo que va, eh, o en los últimos dos meses en la República Dominicana. Y en el día de ayer murió en Puerto Plata un hermano del fiscal de Santo Domingo Oeste. Una pena, no solamente por este señor quien es hermano, del fiscal de Santo Domingo Oeste, sino por todas las personas que han muerto por la ingesta de bebidas adulteradas eh, y por el uso de esta sustancia que es el metanol, que gracias a Dios pues ya se ha avanzado un poco en ese sentido y es de que ya hay una ley que ya fue ¿verdad? promulgada por el presidente de la República para, para regularizar el, la comercialización de esta sustancia que es el metanol, porque en la actualidad, pues eso se tenía eh, libre de libre acceso de la comercialización. Entonces, vamos a esperar si a partir de este momento, pues, se puede regularizar el, el, el manejo de esta sustancia tan peligrosa que creo que del año, a esta, del año pasado a esta parte, pues ha costado ya. Estamos hablando de más de 200 personas muertas. Como yo decía eh, en días anteriores, esto ha sido otra pandemia para la República Dominicana, esta situación del uso del metanol. Miren, eh, siguiendo con el asunto de la, del COVID-19, la falta de cobertura a pacientes ha hecho que ha evitado que puedan acudir hacerse las pruebas eh, del COVID-19 y esto eh, se torna peligroso por lo que decíamos ahorita. Usted con los síntomas del COVID y por tal vez la limitación que tiene de no poder hacer una prueba PCR por el costo, son mil pesos que cuesta la prueba y, el seguro, y su seguro no tiene cobertura, eso va a limitar que usted pueda eh, llevar a hacerse la prueba. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tengo los síntomas y no se me confirma que es COVID, aún teniendo el COVID, ¿verdad? Voy a hacer un. Eh, voy a, me voy a encargar de seguir contagiando en mi entorno, en mi familia, en el ambiente donde yo me desenvuelva, porque si al momento de confirmar que usted tiene el, el, el virus, pues usted lo que hace es aislarse y comenzar entonces el procedimiento de los medicamentos eh, eh, que, debe, que debe tomar. Pero de no ser así, entonces esto es una situación eh, difícil que tienen las autoridades que manejar. Y el asunto de las pruebas PCR, que no es que es una al año, ¿verdad? Pero son cuatro mil pesos que cuesta una prueba PCR que usted tiene que costearse a usted mismo de su propio pecune Así que entiendo que esta situación, el, el, el, las autoridades de salud, eh, ya vemos que el colegio médico pues ha, ha rechazado y ha incoado una... una en contra de, este, de, de esta decisión, y ahora está viendo a ver entonces qué pasa. Las autoridades, el colegio médico insistiendo para que se le busque una solución a esto, y la CISARIDA. Sí Así que, vamos a esperar a que realmente las autoridades le busquen una solución a esta situación. Además, vamos a decir que este fin de semana, fin de semana del Día del Trabajador, fue un fin de semana que yo he catalogado como de locura porque si en días normales verdad, eh, el país se vuelca verdad, en celebración desde el sábado, desde el fin de semana, viernes, sábado y domingo, acudiendo a los lugares públicos a reunirse en masa, imagínese usted este fin de semana que pudo haber tenido también una justificación de salir a celebrar porque se celebró el Día del Trabajador, además de que muchas empresas pues ya, Agarraron con todo su personal y se fueron a las playas, se fueron a lugares eh, a hacerle su fiestecita. Pero, en términos generales, nosotros seguimos haciendo gala de irresponsabilidad. Porque, reitero, usted se da una vueltecita por, las, por nuestra ciudad, que es San Francisco de Macorís, y se iba a percatar, se iba a dar cuenta realmente cómo siguen las actividades eh, sociales de muchas personas sin tomar en cuenta el distanciamiento físico, sin el uso de la mascarilla y quién sabe cuántas cosas más. Entonces ahora le sumamos que usted puede tener los síntomas y, y tiene la limitación de que no podía hacerse la prueba PCR porque no tiene los recursos, pero tampoco su seguro médico se la cubre. Entonces eso va a aumentar la peligrosidad de esta situación que estamos nosotros viviendo. Por lo que yo insisto que ciertamente las autoridades deben buscarle una solución a esta situación. La pandemia no se ha ido. Al contrario, en, en, en los países hermanos, en países cercanos por, por la zona, pues eh, la situación es mucho más peligrosa. Y nosotros no podemos, pues, darnos el lujo ni permitir bajo ninguna circunstancia de que podamos eh, volver a una situación parecida a la que nosotros eh, vivimos a principios del 19, eh, del 20, perdón, y la situación que está viviendo países, por ejemplo, como Colombia y otros países cercanos a nosotros del área. Así que entiendo que ciertamente hay que buscarle una solución lo más rápido posible a esta situación de, de, de la prueba PCR porque es la única forma que tenemos de determinar la positividad de si usted tiene el, este virus, entonces se procede ¿verdad? a lo que es a su tratamiento y al aislamiento para evitar que seguir contagiándose eh, y que este virus siga causando estrago. Así que confiado, ¿verdad?, en que en, a más tardar en esta semana se le estará buscando una solución. Usted ve los resultados y dice, bueno, solamente se realizó X cantidad de pruebas y todos los días van a ser menos. Porque es que la gente como tiene limitaciones, se ha limitado por, la, por el asunto de que el seguro no la cubre. Entonces, eh, el costo que tiene la prueba PCR es muy elevado para que una persona al momento de sentir síntomas pueda acudir a un laboratorio a hacerse la prueba PCR. Así que vamos a esperar que ciertamente esto se pueda resolver. A nivel local, a nivel local, atención, licenciado Siquio NG de la Rosa y a los funcionarios del ayuntamiento municipal de aquí de San Francisco de Macorís. Hay muchos semáforos fuera de servicio aquí en la ciudad, lo que está causando un caos, y es muy, pero muy peligroso para usted desplazarse por la calle, sobre todo la parte céntrica, donde hay semáforos que no están funcionando, tienen varios días en estas condiciones que podría causar fácilmente un, un accidente. Por ejemplo, en la calle La Cruz, esquina Salcedo, hace varios días, creo que fue como un accidente que eh, atropelló, vamos a decirlo así, eh, tumbó el poste de luz, se fue al piso, el, el semáforo que estaba ahí hace cuánto, cinco o seis días, no sé cuánto, pero todavía está y no se vislumbra tampoco que hayan que haya una acción que pueda ir a resolver esta situación porque eh, ni siquiera semáforo hay en este momento y eso es muy peligroso porque la calle Salcedo y la calle La Cruz son dos calles muy muy transitadas y eso puede causar un accidente y para evitar eso yo entiendo que las autoridades municipales pues deben prestarle la debida atención así como también en la calle Castillo hay otro semáforo que también está, no están funcionando así que a ver si nuestra gente del Ayuntamiento municipal se activa verdad resolviendo este esta, eh, situación, porque eso es vital para que eh, pueda, podamos transitar por las calles de la ciudad de San Francisco de Macorís. Lamentablemente, hemos llegado al final de este contacto diario. Queremos agradecer a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre nos brinda todo su apoyo para que, para que podamos mantener orientada toda la región nordeste el el país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor para todo el Cibao y gran parte del país. Y para el resto del mundo a través de la plataforma digital que es telenor.com.do. Agradecer al equipo técnico José Paulino, a Melvin, allí en el Master Mister Edo y ahora también estrenando a nuestro nuevo sonidista que se llama Ricardo. Dar ¿Perdón? Darwin. Darwin. Darwin, así que Darwin también agradecerá a usted que hace posible que este espacio salga tal cual no lo proponemos. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Mañana Dios mediante nos volvemos a reencontrar en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes.